retos de la torre del tema de los interiores era, es la misma condición en muchos el mismo programa arquitectónico con las mismas vistas y uh -huh. cómo generar diferentes espacios y creo que, el, lo que lo que logramos aquí fue precisamente plasmar la personalidad de cada cliente de cada o sea, sí. insisto, si ves al, al, al dueño del departamento puedes identificar que vive aquí, uh -huh. ¿no? la manera de vestirse la manera de ser es muy la, la idea de Sí, nos tenemos que olvidar de, de nuestro ego arquitectónico y tratar de generar un espacio que sea relevante para la personalidad que lo vive y que a su vez nos permita diferenciarlo de, de los otros, porque el, el problema es ese, ¿no? que casi todas las condiciones son idénticas, nada más es diferente altura. Los programas son muy similares, todo el mundo quiere el mismo número de recámaras, ¿no? este, pero sí ese es uno de los, de los retos más yo creo que eso hay una mezcla porque sí puedes entrar a diferentes departamentos de diferentes arquitectos y a los nuestros y sí identificas que son nuestros por cómo fluyen los espacios ¿no? o si sea, sí hay, sí hay una intención nuestra evidentemente de, de, del, del, de la distribución espacial la transparencia, espacial. La transparencia ¿no? pero en cuanto a acabados es totalmente la paleta la tenemos que sacar de, de los gustos de ellos de, de su Personalidad. Siempre piensas en tu oficina como un lugar de trabajo, ¿no? como un lugar donde vas a desarrollar tus actividades. Eh, una de las cosas que nos encontramos ahora en, en, en, el, en este taller, que lo diseñamos de acuerdo a cómo desarrollamos nosotros nuestro proceso de desarrollo de, de, de nuestro trabajo, la arquitectura, que es nuestra pasión, ¿no? es la, la cosa que nos tiene aquí día, noche, mañana, tarde. Entonces, eh, se convierte en la oficina, no solamente en el espacio de actividades, sino que se convierte en una herramienta, que yo previamente no lo entendía así. La oficina donde estuvimos por 25 años, fue una oficina, un espacio, que iba creciendo orgánicamente de acuerdo a lo que necesitábamos en ese momento, este, se iba modificando ¿no? con, con esta energía de, de, de un taller de arquitectura que, si te molesta el muro lo quitas y si te hace falta lo pones no pero a la hora de la hora era un espacio limitado donde no todo tenía su lugar no todo tenía su espacio no todo tenía entonces cuando eh, tuvimos la oportunidad de empezar a, a pensar en nuestras nuevas oficinas este si sí la desarrollamos con el proceso en mente para que todos sus procesos tuvieran su lugar todos tuvieran su espacio y nos estamos dando cuenta de lo que nos ha estado afectando en la producción del trabajo. Este, cómo la oficina no solamente se convierte en, en, en la jaula espacial de las actividades, sino que en la herramienta, que nos empieza a dictaminar la disciplina de cómo desarrollar el proyecto, pero a su vez nos ayuda a liberar la creatividad, ya que eh, tenemos, nos da las condiciones óptimas para, para poder eh, sentir esa, esa libertad. Llevamos juntos, Ricardo y yo, 18 años trabajando y de alguna manera hemos ido a, adoptando nuestros roles de manera muy natural, ¿no? explotando los talentos de, de, de uno y del otro y creo que eso es lo que hace una mancuerna eh, buena. ¿no? En lo que yo no soy bueno, él lo es y viceversa. Yo, por ejemplo, el, el empezar eh, una línea en un papel en blanco es aterrorizante. O sea, me da pánico escénico, entro en, en, en pánico y, y me cuesta muchísimo trabajo. Sin embargo, en esa parte, Ricardo eh, es mucho más atrevido, mucho más libre eh, de empezar a, a hacer los primeros trazos. Quizá yo soy un poquito más crítico, ¿no? Mi personalidad es ser un poquito más, más crítica y ahí es donde me empiezo a sentir cómodo en la etapa del proyecto. Entonces, cómo funcionamos es que... Eh, desde el principio nos sentamos, conceptualizamos juntos eh, tenemos la, primer, la primera lluvia de ideas, yo tengo eh, mucho eh, la sensibilidad de entender el, el cliente, el usuario final de saber, de poder como eh, traducir lo que el cliente está buscando eh, o lo que se necesita en el espacio ¿no? y eh, Conceptualizamos juntos, Ricardo comienza con, con la parte de trazos. Eh, una vez que ya hay algo, nos volvemos a sentar a, a discutirlo, a criticarlo, a explotarlo, y es donde empieza la, la terquedad, que si sí es terco, y empezamos realmente a tener ya una, un diálogo eh, con base en lo que estamos ya en una imagen, ¿no?, dibujada. Eh, es un diálogo que no nada más es eh, exclusivo de Ricardo y, y y, y, y conmigo es con todos los que están involucrados en el, en el taller de proyectos, ¿no? Son discusiones maratónicas en las que estamos hablando para tomar un par de decisiones, quizá pasamos tres semanas, ¿no? Y, y que eso, por ejemplo, en, en el tema de un desarrollo inmobiliario te mata, ¿no? El tiempo que, que, que, que, que le dedicas al proyecto, ¿no? El desarrollo inmobiliario tiene que ser ágil, tiene que serlo rápido... Y nosotros sí le dedicamos, yo creo que un poquito más de tiempo que, que la mayoría de los desarrolladores, ¿no? Realmente le damos un peso y un valor importante al, al, al proyecto. Eh, el siguiente rol, en, hablando, y es que aquí es un tema mucho de cachuchas, ¿no? Eh, como somos todólogos, somos desarrolladores, nos quitamos la cachucha de repente de arquitecto y nos ponemos la cachucha de, de desarrollador, ¿no? Y ahí es donde tomo el siguiente rol, que es ya eh, el rol más de, de venta, de transmitir la emoción, de transmitir la sensación que estamos diseñando, poderla transmitir en un lenguaje oral al, al cliente final. ¿no? Entonces, yo me encargo en esa parte de las ventas. Y Ricardo, también el background que trae, que es un background mucho más eh, constructivo, por, por lo mismo de, de, de su hobby, que, que él, él, él construye su avión, él, él eh, es, es mucho más este, es carpintero, ¿no? o sea, él, él trabaja cosas, entonces la parte eh, que, a mí, que a mí se me dificulta del trazo, del primer trazo, ¿no? eh, él lo hace y también la parte en la que hay que aterrizar un sistema constructivo eh, le sale muy bien, entonces en el momento en el que yo estoy vendiendo el producto, ya el, el, el, el diseño, eh, Ricardo está aterrizando los detalles constructivos que van a, a hacer que el edificio, la casa o el mueble, que es edificio casa o, o de, de macro a micro, ¿no? se pueda realmente llevar a, a, a cabo. ¿no? Y la siguiente etapa ya es una etapa en la que estamos vistiendo los interiores, los acabados, que vuelve a ser una etapa en la que yo me, me, me involucro en esa toma de, de, de decisiones y detalle de en fin. No, ha sido de manera natural, no, no, nunca hemos tenido una plática de ponernos de acuerdo en qué haces tú y qué hago yo. Eh, él siempre va a decir que trabaja más que yo y yo voy a decir que trabajo más que él, pero bueno... Este, es, parte de, es parte del éxito. Yo la considero una etapa de, de, de madurez y es una etapa de, de mucha este, retroalimentación, ¿no? de, de ver cómo, cómo empezamos y hacia dónde queremos ir. Pero curiosamente, de los espacios principales que tienen mucho que ver con, con la forma en que fui educado, fuimos educados en la, en la arquitectura, este, porque vaya como, como lo, lo puedes ver por, por mi edad, ¿no? nosotros eh, fuimos de esta generación de arquitectos que era mucho de empujar lápiz, mucho de, de, de dibujar, mucho de maquetear, pero a la vez soy de la generación donde la tecnología empieza a tomar gran parte de. Entonces la tecnología la, la vemos como otra herramienta, ¿no? que, que nos libera eh, creativamente, que nos libera de tiempo para poder reinvertirse al proyecto y poder hacerlo madurar de una forma mucho mayor. Pero en esencia espacios como la biblioteca o como el área de maquetas es algo que tenemos desde el principio. No sé, eh, siempre hemos sido maqueteros, la, la, la maqueta para nosotros es el elemento donde en verdad rebotas las ideas y donde en verdad entiendes todo lo que está pasando en el proyecto. Entonces cuando empezamos éramos... Eh, una que empecé en el 93, ¿no? Era una oficina básicamente del tamaño de lo que es mi privado ahora, pero donde lo importante era que podía hacer maquetas, ¿no? Podía ensuciar el piso, podía ensuciar las paredes, no me importaba porque era el espacio donde podía tener esa, esa, esa exploración, al igual que el respirador, ¿no? Obviamente las computadoras, pues, eh, esas cada vez han ido siendo más pequeñas, ¿no? pero, pero la, la influencia que tienen y la, la aportación que tienen en la oficina va más allá de únicamente ser CAD. Y eso también tiene que ver con cómo se nos presentaron a nosotros las computadoras. Eh, en el momento que, que, se nos, que nos estaban haciendo arquitectura, esta herramienta era una, era una caja de herramientas con un sinfín de posibilidades, no solamente un instrumento de CAD. Entonces vemos la computadora como eso, como, como, como esta herramienta que además de que me ayuda a dibujar, me puede presentar una serie diferentes de diferentes opciones eh, que de una u otra forma liberan la creatividad. Entonces no, no es nada más el AutoCAD o el SketchUp, porque manejamos casi todos los programas. ¿no? Eh, eh, los actores cuando van a trabajar en la oficina, muchos de ellos traen su propio programa y eso nos fascina. O sea, nos gusta muchísimo que traigan una, un nuevo programa que aporte a la oficina, ¿no? Y, este, te, y eso tiene que ver también con esta idea de que esté abierto el espacio, ¿no? Este, eh, esta apertura de ideas, ¿no? que todos, todos los creativos estén juntos, que todo mundo sepa lo que cada quien está haciendo, que tengamos reuniones en el, en el cuarto del rollo, ¿no? para platicar y evaluar los proyectos, que tengamos revisiones, ¿no? A ver, ¿qué, qué va? El momento que nos saturamos, nos ¿no? Este, es, hay, hay, a lo mejor, un arquitecto encargado del proyecto que, que rebota conmigo y con Carlos las ideas. Cuando nos saturamos todos entramos al quite y todos desaturamos en el, en el, en el cuarto del rollo, ¿no? Este, y, eh, pues... En sí, lo que hicimos fue reorganizarnos, pero en esencia se me hace que se mantiene por lo mismo, por lo menos en, en la parte que tiene que ver con la conceptualización del trabajo arquitectónico. ¿En qué momento empezaron a crecer tanto? Porque entiendo que, bueno, tú lo dices, o sea, era un despacho muy pequeñito, que bueno, en algún momento tenía que empezar, digamos, um, cómo decirlo sin que suene, sin que suene mal. Hay algunos despachos de arquitectos que, que, que son ya la tercera generación de arquitectos que ya tienen alguna estructura muy consolidada sí. y, y a lo mejor el hijo o el nieto ya entra en una estructura de un despacho muy viejo que empezó desde la modernidad, etc. Eh, ustedes son una figura muy diferente, son un despacho que empezó muy pequeñito y que fue creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a, a lo que son ahora. ¿En qué momento se dio ese cambio? ¿En qué momento empezaron de un despacho muy pequeñito a un despacho más grande? ¿Cómo, cómo, cómo se dio ese proceso? Mira, eh, la, la pregunta tiene bastantes avenidas por donde la puedo contestar y, y ojalá te la pueda contestar este, lo más clara posible. Eh, empezamos, tenemos 25 años prácticamente, estamos en el 93, ¿no? Empezamos con, con, con una oficina muy pequeña, con una... Eh, visión de, muy exploratoria de la arquitectura ¿no? este, muy acerca de, de, de diferentes procesos creativos que eso sigue siendo parte de, de, de lo que hacemos pero eso tiene que ver parte de cómo entendemos lo que es la arquitectura y cómo entendemos su, su forma de ser generada porque es muy diferente la generación de un proyecto conceptual de la elaboración de un ejecutivo el proyecto ejecutivo tiene un principio, tiene un fin, tiene que estar acotado. Este, tienes que tener cierto número de planos para poder este, dar a entender tu idea y que pueda ser construido como tú la estás envisionando. Y estás entrando en lo técnico. pues Exactamente. Eh, la etapa creativa no, la etapa creativa no es mesurable, la etapa creativa no sabes cuándo te llega, la etapa creativa no. Entonces, eh, esa etapa se mantiene muy abierta pero es independiente a lo que es el crecimiento. El, el crecimiento de la empresa se da cuando eh, nos empezamos a sentir cómodos desarrollando nuestros propios proyectos. En todo afecta ¿no? el, el, el, la arquitectura y eso es parte de lo que me enamoró de la arquitectura, ¿no? el, el realmente es capaz de eh, transmutar, de, de, de cambiarte el, el estado de ánimo tanto del usuario y, por supuesto, del que lo está haciendo, ¿no? O sea, es, es eh, como Picasso tenía sus, sus, sus etapas ¿no? eh, más depresivas, bueno, los mismos aquí. Y, y por ejemplo, hablando de espacio te puedo decir que nos ha, nos ha cambiado eh, de manera importante... La, la, la percepción de, del horario, de trabajo, de eh, cuando pasamos de la oficina en la que estábamos a la oficina actual. ¿no? La oficina en la que estábamos era un, una oficina eh, ubicada en un lugar espectacular, teníamos un excelente café, eh, tenías toda la energía de, de, de, de, de la parroquia, y, pero nos hacía falta una ventana. ¿No? entonces no sabía si era de día, si era de noche cuando cambiamos a esta nueva oficina que estamos llenos de ventanas con un jardín, con mucho más espacio te das cuenta que los propios chavos están mucho más motivados al momento de diseñar, mucho más receptivos mucho más abiertos eh, para mí ha sido increíble el cambio en, en, en, en el esquema de trabajo que hemos, que hemos logrado con otro, con otro entorno, ¿no? Trabajando simplemente desde otro, desde otro lugar. Entonces, si eso, si eso, este espacio está, está cambiando la manera como estamos diseñando, eh, pues imagínate lo que le cambia al usuario final el lugar donde duerme, el lugar donde come, el lugar donde va al baño, ¿no? O sea, creo que es indiscutible, indiscutible que, que los espacios te modifica en el estado de ánimo y eso es lo que lo hace interesantísimo. Yo creo que hay, hay un tema de trasfondo que es esta idea de de que hay un antes y un después de que tú te haces tu propia casa como arquitecto, ¿no? Este en este caso la casa de, de trabajo, digamos, donde están seguramente más tiempo que en, en sus propias casa. casas, este por supuesto que tiene un impacto este, una transformación de la forma de hacer de la forma incluso seguramente hasta de pensar ¿no? Este, porque yo lo que he visto en algunos otros casos es que pues por supuesto también habrá un compromiso diferente este, con lo que tú estás haciendo, porque finalmente pues, esta mesa la diseñaste tú y este espacio lo diseñaste tú pensando en tus necesidades y todo, pero por supuesto también seguramente tendrá un impacto en sus propios proyectos. Me parece que Ricardo veía bien la, la necesidad de hablar del taller como el, la obra que, que, de la cual quieren ustedes hablar en actual, porque efectivamente es como... Es una semilla, pero también es, es el producto de muchas cosas. Mira, siempre, siempre to, tocas el punto de tu casa. Construir el arquitecto su propia casa es lo más complicado que puede existir, quizá. no eh, Tomar decisiones para ti mismo a nivel arquitectónico puede ser un, un imposible. En mi caso soy, soy nómada. Siempre digo que una cosa es diseñar una torre, otra cosa es construirla que la diseñas te das cuenta de una realidad, cuando la estás construyendo ves otras cosas que no percibes en un papel y otra cosa muy distinta es vivirla, ¿no? en mi caso he vivido en todas las torres que hemos, que hemos diseñado, no nada más en un departamento, sino me voy cambiando de departamento en departamento, te digo que soy creativo en el, en el, en el tema de venta, eh, y la verdad, eso me ha dado una retroalimentación muy importante para el siguiente proyecto. ¿no? Eh, ver lo que realmente funcionó y replicarlo, ver lo que no funcionó y poderlo, poderlo modificar. Entonces, esta, eh, esta conversación que tengo conmigo mismo, ¿no? cuando estoy acostado, cuando, cuando voy al baño, que ¿no? estás realmente viendo el espacio que diseñaste en un papel, que discutiste... Que, que tuviste muchas terquedades en su momento verlo y vivirlo y respirarlo y olerlo y, y eso es un para mí es, es un es un beneficio un, un, un, una posibilidad grandiosa e increíble que tengo cada año y medio, cada dos años que cambio, que cambio de casa y puedo realmente estar en contacto lo que diseñaste no y no nada más escucharlo de un cliente que te diga estoy muy contento en mi casa me faltó tal cosa entra mucha luz eh, del lado sur eh, no realmente deja de ser un tema de lo que crees o cómo crees que funcionan las cosas a experimentarlo en carne propia ¿no? para mí eso ha sido eh, un proceso muy enriquecedor eh, al momento de, de sentarme a diseñar el nuevo proyecto, de sentarme a discutir con, con, con Ricardo y con el taller la nueva propuesta. Traigo mucho a la mesa la, la experiencia propia de estarlo, de estarlo viviendo, de estarlo sintiendo. Cuando desarrollamos el, la oficina, prácticamente desarrollamos la torre primero. Pero sabíamos que la oficina iba a estar adentro de la torre, entonces eso se me hace que sal, se convierta en algo muy interesante porque no solamente es un proyecto de interior, sino que es un proyecto que está ahora sí que cimentado y agarrado de lo que es eh, toda la complejidad que tiene la torre. ¿no? Este, teníamos que dejar que tuvieran las áreas comunes en la parte superior de nosotros, pero de una otra forma teníamos que aprovechar el, el confort térmico que nos iba a dar tener un jardín de un lado, tener la alberca del otro, eh, cómo podíamos meterle luz al espacio. ¿no? Entonces partimos desde el principio, el, el centro del espacio con, con este corte, para que nos entrara toda la luz natural posible y poder tener la vegetación, ¿no? que a su vez nos empieza a funcionar como el corazón del, del taller. Y es el espacio donde bueno, siempre tenemos la presencia de la naturaleza, de una u otra forma divide las funciones del espacio. ¿no? Este, las divide pero no las limita, porque sigue fluyendo la comunicación de lo que está pasando entre un lado y el otro. Esto se convierte en una de las, de las partes esenciales ¿no? de, de, de tener la naturaleza cerca, de, de utilizar la luz, ¿no? de mantener siempre el espacio bien iluminado y de poder de una u otra forma, nos pudimos dar el lujo de bloquear la luz del sur, ¿no? de abrirnos hacia el norte. O sea, eh, todo esto ya venía como que predispuesto cuando empezamos a, a planear la oficina. De ahí, bueno, pues tenemos la, lo que es nuestro. El, el centro de operaciones que es el, el salón de las maquetas, ya que sí trabajamos, todos los proyectos los estudiamos a, a nivel maqueta, es la única forma que en verdad puedes ver, los renders engañan no y ves lo que quieres ver nada más, tienes la, la posibilidad de delimitar el ángulo de visión, con la maqueta, no, la maqueta pues la levantas, la ves por arriba, por abajo, te das cuenta si cabes, si no cabes, entonces es un elemento que hacemos continuamente. Eh, la gran mayoría de nuestras maquetas son de trabajo. Entonces, si ves aquellas dos maquetas de allá, pues están, son rudas, ¿no? Este, como Frank, este, le quitas, le pones, le cortas, le pegas. Este, ya después que llegamos a un nivel que nos sentimos cómodos, pues ya podemos pasar a una etapa de una maqueta más limpia, que es muy raro que lleguemos a ellas. Ya se convierten luego nada más en herramientas de, de venta, ¿no? Pero durante el desarrollo, estas son las que venimos manipulando, ¿no? como aquella ¿no? que le arrancas un pedazo, le pegas otro. El, lo que hablamos del área de las maquetas, ¿no? el, el cuarto que tenemos allá, pues es un cuarto que, inclusive en todo el estudio, eh, no nos importa si se te riega algo en el piso, ¿no? Por eso es cemento pulido, eh, si se les cae un poco de tinta, no va a pasar nada, ¿no? Este, pues queremos que sientan esa, esa libertad. En el espacio para las maquetas, pues obviamente pueden hacer lo que sea. Este, tenemos eh, cámaras para pintar, este, donde nos metemos a la cámara y podemos pintar con pintura de aerosol y eso para que no se pase el olor para afuera. Este, cualquier herramienta que quieras para cortar, taladros, todo eso, y ahí podemos trabajarlo. Este, una de, la, de las partes que, que quedó en, el, en la, el taller, que fue un accidente, la mesa donde exponemos las maquetas, esa fue una mesa que hicieron los cortadores del mármol cuando iban a cortar, traían las, las piezas de mármol, colaron la mesa esta para, para poder ponerlas rima y cortar. Cuando un día llegamos y le iban a demoler porque ya habían acabado de cortar todo el mármol de la torre y se nos hizo genial. Entonces nos ponemos, espérate, déjala y rediseñamos el espacio del estudio para que se nos quedara en la mesa y si la, la ves, ¿no? pues tiene toda esta intención de física de, de los cortes en la mesa, entonces lo único que hicimos, la pintamos de blanco y le pintamos las rayas de negro, este, que se convierte en esta analogía del trabajo que hacemos cuando tienes la hoja en blanco y la presión que hay para ponerle la, la primera línea, como de ahí hay que de una u otra forma ponerlas en, en una superficie sólida y de ahí ya se convierten en, en un acabado. ¿no? En Los plafones del lado en el área de exhibición, si lo ves, son los plafones blancos con unas líneas negras donde va la iluminación. Es, es parte de, de retomar esta idea de, de, de el, cómo se deben de ir depurando los conceptos y, y los trazos hasta llegar a algo ya definido y formalizado y terminado. Es una maquetota uno a uno. Sí. Sí, cuando nos dijeron la vamos a tirar, no, no, no, espérate, espérate. Entonces reacomodamos y ves el, el, el, el, el reacomodo de los escritorios, se dio para acomodar esta, esta superficie. ¿no? Este cuarto acá es el cuarto que tenemos, el cuarto del rollo, ¿no? que es donde nos juntamos todos a conceptualizar los proyectos y literalmente sacamos un rollo de cada proyecto. Cada proyecto tiene su rollo, ¿no? Y al final del proyecto tenemos varios rollos de ellos. Y, este, y como van saliendo las ideas de los. De, como van saliendo las ideas, las ideas que, que se convierten en, en una parte clave del desarrollo, pues les ponemos un sello y vamos marcando y vamos documentando esa evolución. A la par de, de, de este rollo, que lo, lo vemos en, en aquella mesa, eh, diseñamos, hay un aditamento para para poder correr el rollo de sin fin este también tenemos su bitácora, ¿no? su cuaderno de bosquejos donde a la par también vamos almacenando todo lo, lo relevante del proyecto o la comunicación interna de, este, de las ideas que, que empiezan a salir ¿no? este, en, tan, tan básicas como no, pues, la fachada o, o distribuciones eh, empezamos ya a mezclarlo con ideas de, de cómo podemos empezar a, a diferenciar diferentes facetas del, del edificio, ¿no? Este, ¿Qué estamos viendo? ¿no? Eh, anotaciones de revisiones. Entonces, esto se, se va convirtiendo en una parte ya muy esencial del desarrollo, ¿no? Porque es algo que continuamente estamos viendo. Eh, cada paso que damos, eh, muchas veces acabas dando un paso no le quiero decir para atrás pero en otra dirección porque las cosas no empiezan a funcionar y siempre es muy bueno de una u otra forma tener muy claro cómo ha ido evolucionando el, el proyecto ¿no? entonces de eso sí te, traemos esa disciplina de, de ir documentando todo también luego para dar pláticas y eso pues ya, ya tenemos todo todo, todo documentado porque lo vemos como un taller? un taller si te vas a su definición es un espacio donde se reúne un grupo de creativos ...para explorar y depurar una idea, un producto. No tiene que ser arquitectura, puede ser un mueble, puede ser, ¿no? Este, no lo vemos como un lugar donde se reúne profesionales a hacer un edificio. Que eso sería la, una definición de un despacho. Sino que lo vemos como un taller. La, la parte artística es parte de... Pero tenemos que invitar al contador. O sea, de nada nos sirve tener estas ideas... Y no poderle pagar a los empleados. De nada nos sirve tener estas ideas y a la hora que llegan a ser construidas, no hayas invitado a un ingeniero previamente a que te diga: no, no, no. Esto se puede solucionar el proceso de alguna forma que sea más efectivo, que va a hacer que el edificio en verdad se desarrolle como tú lo tienes pensado, o no. Lo que estás pensando va a chocar contra cualquier proceso constructivo y no se va a poder generar. Entonces. En ese momento es cuando tenemos que dar ese, ese crecimiento. ¿Pero es un aprendizaje posterior a la escuela? Por supuesto. Por supuesto. O sea, este, eh, fuimos educados para ser arquitectos y pensamos como, uh -huh. como tales, ¿no? Este, eh, nuestra, nuestra meta es espacial, nuestra meta es plástica. ¿Okay? pero no estamos conscientes que no podemos generar algo que solamente su único valor sea el plástico uh -huh. o el espacial ¿no? Tiene, tiene que poder dialogar con todo ¿no? y, y divorciarse todo porque eh, yo no quiero que tampoco te vayas sobre la idea de que de que la forma sigue la función porque no, no pensamos en eso ¿no? nuestra plástica va va, va por, otra, por otras avenidas pero, pero sí la, la idea es que tenemos que existir ¿no? y, y son, al final de cuentas son disciplinas afines que todas son parte del taller porque so, soy contextualista, ¿no? el, el contexto es importantísimo ¿no? es una de las capas este, más relevantes de la arquitectura no puedes empezar sin el contexto y el contexto, eh, llámale social, llámale ideológico, llámale geográfico, llámale climático, ¿no? Todos ellos tienen que ser parte de lo que le echas a la licuadora para empezar a echar la maquinita. Eh, lo que hablas de la madurez, te, te puedo decir una plática que tuve con Michael Rotondi una vez. Michael Rotondi había sido el director de Sire y me lo encontré después de muchos años Sabía que me lo iba a encontrar. O sea, fui a Sayark y ya sabes, llevas tu portafolio de proyectos. Y cuando, pues, o sea, tú llegas con toda tu energía a enseñarle todo lo que has hecho, ¿no? Y, y ya que le enseñas todo lo que has hecho, pues, me, me, me dicen, en, en, vio una casa y me dice, ¿y esta cuándo la diseñaste? No, en tal fecha. me dice, ah, ok. Lo entiendo. Me dice, porque qué? Cuando diseñaste esta casa ya tenías trabajo. Cuando diseñaste esta casa ya habías hecho muchas cosas. Cuando enseñaste esta, era tu primer proyecto. Y dice, es muy fácil de entender el crecimiento de los arquitectos porque al principio tienes muchas ideas y poca chamba. Y al final de tu carrera tienes mucha chamba e ideas muy claras. Entonces, es lo que nos pasa. ¿no? O sea, ya, ya estamos... Para mí, en el momento más interesante de mi carrera, ¿no? tenemos una chamba que nos mantiene cómodos, tenemos unas ideas que cada vez son más claras y lo mejor está por venir. Eh, inclusive, yo creo que tiene mucho que ver cuando me hablas y me dices, oye, podemos hablar de un proyecto. Para mí el mejor proyecto ya no fue el que acabo de acabar sino que es en el que andamos ahorita trabajando, en el que viene, donde las ideas del que acabamos de, de hacer ya se probaron, ya las maduramos, ya las masticamos, ya se están, ya están evolucionando. Entonces, y, y se me hace que eso nos pasa a la gente de mi edad, tú los mencionaste ahorita, ¿no? yo creo que todos más o menos andamos ahí, en que dices, no pues sí, y, y, y me revoco a, a esta plática con Rotondi, que decía, sí, un arquitecto joven tiene poca chamba y muchas ideas, un arquitecto maduro tiene mucha chamba y ideas muy claras. Y es la meta, ¿no? Entonces, ¿dónde me encuentro ahorita? Pues espero tener más chamba, <risa> espero se me aclaren las ideas, pero ya, ya estoy en un momento donde la terquedad ya no es terquedad, sino que ya es cuestión de... <risa> y Carlos aquí se ríe. <risa> ya es cuestión de... Pues de, de, de una exploración. Este es un departamento en el piso 2, son 460 metros, el, el proyecto estaba diseñado con dos departamentos por nivel de 230 metros cada departamento, que en algunos casos se podían unir y dejar el cuerpo de elevadores de manera, de manera central, entonces el, el departamento se está eh, distribuyendo alrededor de las circulaciones verticales que hablábamos hace rato, el elevador principal, el elevador de servicio que es el que está atrás y a partir de ahí es que estamos eh, disponiendo todas las áreas. Es un, un tema de lo macro a lo micro, ¿no? llegar al mínimo de los detalles de cómo ensamblas eh, una esquina con otra, eh, cómo está la cocina flotando sobre un, un la parte estructural es, uh -huh. es una parte mucho más meticulosa. Uh -huh. En esta torre nunca pensaron en meter oficinas u otras funciones. Entiendo que esta es habitacional casi. Eh, bueno, no es... eh, sí, eso es un mixto, uh -huh. pero las oficinas es donde estamos nosotros este y el y hay un restaurante abajo. Entonces, este, sí hay una función, pero sí estaba determinado desde el principio que casi, lo que estaba en la torre era habitacional. Uh -huh. Fácil. están haciendo ahorita para dónde van ¿Qué, cuáles son sus expectativas eh, pues viene mucha chamba afortunadamente nosotros eh, estamos consolidándonos de una manera importante traemos eh, proyectos muy interesantes creo que eh, la oficina eh, espacialmente hablando el espacio nos está abriendo muchas puertas eh, interiores ¿no? A, a poder realmente sentirnos cómodos y, y, y capaces de ir generando cada vez, cada vez más, más chamba ¿no? propia y, y externa ¿no? eh, estamos con, con varios proyectos grandes de, de desarrollos de inmobiliarios eh, residenciales, comerciales estamos eh, incursionando en el tema de hotelería eh, creo que hay grandes oportunidades para, para México, grandes oportunidades para, para Veracruz. Estamos también trabajando en, en, en, en temas de, de, de poder desarrollar espacios mucho más, eh, mucho más grandes en cuanto a escala, ¿no? eh, más hablando de, de ciudad, ¿no? hablando de, de poder conjuntar en un solo espacio temas de vivienda, temas comerciales, temas educacionales, ¿no? como eh, crear ciudad, ¿no? Creo que eso es lo que viene para, para Open Arquitectura. Eh, hay mucho que ofrecer. Digo, Ricardo está más ruco que yo. Ricardo me lleva 12 años, entonces eh, creo que eso también nos hace interesante esta mancuerna, ¿no? Estamos en dos etapas completamente distintas en nivel personal en el que pues yo traigo un empuje de continuar con lo que, con lo que llevamos hecho durante estos 18 años.